Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, la tercera película de la que hasta el momento es una trilogía que pretende ser una saga de cinco películas dentro de estas películas de Animales Fantásticos Bueno, dudas, <ríe> pienso Um, a ver, siguiendo un poco la línea del episodio anterior um, Me gustó Pero no me gustó Es como esa línea entre eh, Que está bien la película Pero la verdad que no, o sea Es eso Básicamente no llego al punto de decir que no me gustó Porque la verdad que, o sea, tienen cosas buenas no es que fue horrible la película, que quería terminar de verla ya, quería que se termine, que me estaba aburriendo. No, para nada. Pero de ahí a que sea una buena película, no. Está como en ese limbo, en ese espacio en el medio de ser mala y ser buena. A ver, lo que está pasando con esta saga, para hacerla corta, es que se tiene que terminar. Yo soy muy fanático del mundo mágico. De hecho, si sí tengo que elegir la saga cinematográfica que más me gusta. Y, sinceramente, les diría que Harry Potter. La verdad. Así que me duele decir esto, pero basta. Terminen acá, por favor. O sea, no terminen acá. No terminen en esta tercera, porque el final... Ya voy a ir en spoilers con eso, pero... Traten de terminar bien Pero terminan Porque ya no da para más No da para más Es como que O sea, están estirando esto No sé por qué razón Realmente No sé si Realmente Estoy pensando Si están buscando Mucha plata en serio Porque No No hay razón Para seguir ya a esta altura Y mirá que lo que es Harry Potter Tiene un montón de merchandising Tiene un montón de cosas De las que podrían extraer Hasta el último centavo Si es que buscan plata Porque ya la verdad Seguir con estas películas No, no tiene mucho sentido Sinceramente Es como que todos estamos esperando La batalla final entre Dumbledore y Grindelwald Y listo Ya está No, no hay mucho más para explotar, eh, hay cositas eh, que se podrían ya cerrar, pero to todo lo que se podría cerrar se podría cerrar en una última película, en una cuarta, y ya está, listo, o sea, ni siquiera hace falta una quinta, no sé, porque además, desde la primera que plantearon que iban a ser cinco, no es que hicieron la primera, le fue bien y pensaron, bueno, eh, vamos a hacer otra, y ya con la segunda, bueno, eh, ya desde que empezaron la primera sabían que iban a ser cinco, entonces, no sé en qué cabeza entró la idea de, bueno, vamos a dividir todo esto en cinco películas, tranquilamente en 3, o en 4, pero para mí en 3 películas se podría haber eh, hecho todo muy bien. De hecho, creo que la primera podría haber sido lo que fue la primera y un poquitito de la segunda. La segunda y la tercera se podrían haber combinado mejor, con un buen guión, en una segunda película. Y la tercera, listo, al final. Pero si llegaba a estar todo muy apretado, bueno, una cuarta, pero hasta ahí. O sea, ya desde el principio de pensar que se podían hacer cinco películas... Realmente, no, no sé qué se les pasó por la cabeza. Eh, y nada, me, me da tristeza porque, como les digo, es un mundo... Que me encanta el mundo mágico y que estén haciendo esto con estas películas. La verdad que, nada, me, me decepciona en un punto. Porque es como que están intentando seguir con algo que ya no se puede seguir. Que pide a gritos que se termine. Pero bueno, um, nada. Creo que estoy decepcionado. Esa es mi, mi, mi clara descripción de, de lo que sentí con esta película. Decepción. Me voy a meter con spoilers, porque mucho más no voy a decir sin meterme en detalle, sin poder meterme con todos los spoilers. Obviamente, si no la vieron, vayan a verla. Y si ya la vieron, se pueden quedar. Esto sigue bajo su propia decisión. Bueno, no les recomendé si ir a ver el cine o no. Qué sé yo. Es una película muy linda para ver en el cine. Eso sí, yo la vi en una pantalla bastante grande y es muy disfrutable. Y si les gusta el mundo mágico, bueno, sí, vayan a verlo cine. pero si no están tan metidos en esto, y la quieren ver, pero no están tan metidos, y esperen que en un mes va a estar en HBO Max, nada más. Ahora sí, la película básicamente sigue después de lo que pasó en la segunda, no sigue específicamente después de eso, pero sigue después de lo que pasó en la segunda, y es otra vez... Intentar detener a Grindelwald Que sigue en la suya En la de Tener el dominio del mundo mágico Y Básicamente terminar con el mundo de los muggles O sea con nosotros Y por el otro lado Sigue Dumbledore reclutando personas No solamente Newt, ahora necesita más personas Y ahora vemos la faceta Más pura de Dumbledore De la que conocimos en Las películas de Harry Potter Esto de que otras personas hagan todo lo que él tendría que hacer pero no lo hace y los secretos este personaje tan enigmático que siempre fue Dumbledore de decir las cosas de una manera indirecta, con acertijos, con frases muy elaboradas y todo eso ¡Ojo! A mí me encanta como personaje de Dumbledore, no lo estoy diciendo de manera despectiva, pero lo estamos viendo pura y exclusivamente como lo conocimos en las películas de Harry Potter y con sus secretitos, porque haciéndole honor al título de la película están los secretos de Dumbledore. La historia es esto, de nuevo, o sea, tiene como más elementos metidos, de hecho se profundiza un poco más, bastante más, en la relación entre Dumbledore y Grindelwald, eh, pero es lo mismo de detener a Grindelwald para que no domine todo. Acá se suma el elemento de las elecciones Porque están por elegir al próximo representante Dentro del mundo mágico Y Grindelwald es perdonado por sus crímenes Entonces pasa a ser una opción para ser electo Este chabón alemán Vogel, Vogel, creo que se llamaba Que dice, sí, sí Vamos a dejar que pueda ser electo y... y así no lo van a elegir O sea, me encantó Un planazo el chabón Porque, ¿qué le dijo a los demás candidatos? Sí, hay que detenerlo hay que entenderlo, pero vamos a dejar que, que lo elijan. Que se pueda elegir en estas elecciones. Porque nadie lo va a elegir. Me, planazo. Yo lo quiero haciendo planes en todas las películas. Ojo, no era tan mala idea. Pero te la está jugando mucho. Te la está jugando mucho. Eh, y después sumarle lo que pasa con el Killing. Que es este animalito. Que básicamente es como. El pulpo pol que te adivina los resultados del mundial. Bueno, eh, básicamente te dice si la persona es buena para guiar. Si tiene un corazón puro y bueno, todas esas cosas. Que cuando lo elegí a indú, yo me estaba cagando la risa. No, digamos, exteriormente. No en el cine así a las cargajadas. Pero un poco por dentro era como... <ríe> qué ridículo esto. ¿Quién, en su sano juicio, piensa que una persona así puede ser elegida por un animal que... Básicamente es infalible en esto, o sea, no es que es, bueno, che, oh, me equivoqué un poco, le piffé, no, no era tan bueno, no, no, el animal es infalible, o sea, estamos hablando del punto de, están confiando, ciegamente, por ahí por eso no lo vieron, en este animal, y es como, ese, nadie se cuestionó que Rindelwald no era un buen líder, porque además el plan era ese. Era, bueno, vamos a dejar que lo puedan elegir, así no lo eligen. Pero cuando el bicho lo elige, le hace la reverencia porque es una persona muy buena, que vale la pena y... Y entonces... Quedó todo ahí en el medio y bueno, varitas al cielo, el símbolo de, de Grindelwald ahí todo verde. Eh, no sé, no sé. Dentro de todo lo negativo para, para destacar que ya empecé con los tapones de punta eh, la trama, la trama otra vez desordenada esta vez con agujeros importantes porque el interior era desordenada sí pero esta es una ensalada de cosas no tanto en el aspecto narrativo porque no es tanto el bardo en el aspecto narrativo es más en el aspecto de cosas que quedan sueltas y Terminan sueltas O sea, no tienen ni pies Ni cabeza, o sea, están ahí Queenie Queenie panquequeando Y cambiándose de bando Sin demasiadas explicaciones Porque además tiene Dos diálogos en la película Tres diálogos y Es como que en un momento Está toda de negro Del lado de Grindelwald Y en otro momento Cerraste los ojos y ya se está abrazando con Jacob y está del lado de los buenos. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, en, ¿En qué momento se dio vuelta? La verdad como que me dejó bastante desconcertado, eh, sinceramente. No, no se justifica en ningún momento. O sea, sí pero no. Realmente. Eh, lo que decía hace un rato, esto de que nadie se cuestiona... ...nada, sobre igual es como que... ...sí, vamos a hacer lo que dice Rindewall. ...y... ...está bien... Siguen a esta criatura que... Eh, ...básicamente... ...ve lo bueno en las personas... ...pero... ...con eso alcanzaba... ...es como que ya está... ...no sé... Me, ...nada, me, es algo que... ...que no... ...no entendí, y además después... No lo detienen. Porque en el momento en el que se dan cuenta que el animal estaba muerto y que lo había manipulado para que lo eligiera él... Primero, dos cosas sobre esto. Una, cuando el mellizo de, de, de ese killing termina eligiendo a Dumbledore, que después elige a Santos, porque Dumbledore le dice, no, no, yo política no me meto, elegí a otra persona. Vemos que el estómago, eh, la pancita de este animalito, brilla, ¿sí? Ahora, hay un magizólogo, hay gente que si sabe de la existencia de este animal, tiene que... Saber, más o menos, algunas cosas Como saben que elija personas bondadosas y todo eso No sabían que le tenía que brillar el estómago Digamos, para que sea original Porque al de Grindelwald no le brilló el estómago Entonces, claramente, no, no era original Eso por un lado Por el otro Después de que pasa todo esto eh, Que se dan cuenta de que Grindelwald había manipulado todo, bueno, apareció Crience diciendo, no, esa vida ya está muerta, bueno Y se comprueba todo eso, porque además el alemán estaba al lado de Grindelwald Nadie lo detiene O sea, después del ataque a Kriens, el único que va contra él es Dumbledore Está bien, están como en esta especie de dimensión espejo, a lo Doctor Strange peleando eh, Después de que eh, este pacto de sangre se, se, se quiebre que también es algo muy agarrado de los pelos Es como que hay una explicación Pero rara rara Y na nadie lo, lo detiene O sea, recién a lo último cuando ya se está escapando Pero como que no se preocuparon mucho ¿Se entiende? Y esto va directo con el final En el que termina de una manera la película en la que parece que fuera la última película de Animales Fantásticos porque realmente la segunda terminó con un cliffhanger bastante importante que te daba el pie a la tercera y esta tercera no terminó con un piecito para la cuarta, como que Grindelwald se escapó, todo muy lindo pero no supimos nada más de él y las cosas como que terminaron en un final feliz si se quiere con Jacob y Queenie casándose Tina apareciendo, que evidentemente no había plata para pagarle a la actriz, porque no hizo nada en la película, no apareció. Que tranquilamente podría haber aparecido. O sea, te lo justifican del lado de... Bueno, está muy ocupada Tina. Tiene cosas muy importantes para hacer en el mundo mágico. Pero qué más importante podría ser que intentar detener a una persona súper peligrosa para el mundo mágico. Y más teniendo en cuenta de que Tina ya había estado metida en todo esto, entonces es como que... no sé. Pero termina, digamos, con un final lindo, si se quiere. Con un final final. O sea, este es, realmente parece un final y... yo siento que lo hicieron de alguna manera así porque no sé si están seguros de que van a seguir con esto. No sé si va a haber una cuarta película. Ojalá que sí, pero no en el aspecto de que sí quiero más de esto, o sea, quiero que se termine, pero quiero que se termine bien. No acá. O sea que veamos la batalla que ya sabemos que va a pasar entre Albus y Gellert. Y listo. Que se termine. Por favor. <risa> Basta. Porque... Nada. No, no, no da para más. No da para más. La relación entre Newt y Tina... De nuevo, Tina no apareció prácticamente nada y lo poco que aparece... Sí, es un muy lindo momento, la verdad, lo tengo que admitir. Eh, además, la banda sonora que tienen en común Newt y Tina, que la utilizaron en todas las películas. Me gusta mucho, es muy linda. Eh, obviamente mi momento favorito de ellos es esa despedida en la primera película. Pero... Nada más. O sea... Tampoco hay, no, no hay una relación entre ellos, es como que nunca se confesaron su amor, si es que existe, o sea, hay una gran química, y una gran tensión ahí cuando se juntan, es como que se quieren comer la boca pero por alguna razón no lo hacen, y no se dicen lo que sienten, no así de manera tan expresiva como podrían hacerlo, y nada, queda ahí, es como que ya no tiene más relevancia. Tampoco tiene relevancia a Credence, que empezó esta saga como la gran amenaza, no el gran villano, porque el villano es Grindelwald. Pero sí una gran amenaza y de a poquito de a poquito se fue apagando. Esto no sé si va atado a toda la polémica que hay detrás de Ramiller. Como que digamos dejaron a su personaje bastante mal, casi al punto de la muerte, como para ya justificar que en la cuarta no aparezca. Y se lavan las manos Buena estrategia por un punto Si es que se viene a sacar al actor de encima Pero En cuanto a lo que es el personaje La verdad que Digamos que Perdió mucha relevancia Es como que empezó muy arriba Y muy poderoso Y ahora Sigue siendo poderoso Porque Hasta un momento Vemos cómo pelea con Dumbledore Y le da Bastante pelea Pero después Está ahí Pálido, a punto de morir No sé qué va a pasar con este personaje Realmente no sé si es porque Se quieren sacar encima de R. Miller Y es la mejor manera Aunque creo que cuando Filmaron la película todavía no había pasado Nada con R. Miller Ya no me acuerdo porque fue en un momento También que, que le pegó A una fanática y creo que ahí Todavía estaban filmando esta película No recuerdo, pero Nada eso, Kriens perdió mucha relevancia Y bueno, ¿se acuerdan? Que la película se llama Animales Fantásticos Y que supuestamente había Animales Fantásticos Bueno, los guionistas se olvidaron Porque para esta tercera película, si ya en la anterior estaban de fondo Para esta, no hay No hay eh, Al Fénix ni lo contemos No lo contemos al Fénix no lo contemos Ni siquiera sé si ellos mismos Lo cuentan como un animal fantástico Pero no lo contemos Después La verdad Hay menos que en las anteriores O sea Voy a ser justo Cuando aparecen tienen buenos momentos Porque Anteriormente mencionaba En el episodio anterior Sobre los crímenes de Grindable Que no son Funcionales a lo que es la película y están de fondo. Bueno, acá al principio aparece justamente el killing, que es este animal que después termina siendo bastante importante a lo largo de la película. Está esta madre que tiene a sus crías, y ahí es donde tenemos toda la escena del ataque a, a Newt, porque necesitaban a ese animal justamente para hacer todo lo que hace Grindelwald después y al final después se dan cuenta de que eran dos crías porque eran mellizos entonces eh, termina habiendo uno por cada lado las mantícoras que están las chiquititas y después está la grande que no hace su gran aparición pero sí, con, con su aguijón aparece bastante y tienen este eh, momento que para mí es el mejor de la película directamente que es el que ya habíamos visto en los avances de Newt bailando para, digamos, controlar a las mantícoras Pero la verdad que toda esa escena, toda esa secuencia es genial, es muy buena, en todo el escape con, con Tisius, la verdad que está muy bien. Así que ahí también un punto, porque los animales terminan siendo bastante funcionales, si se quiere. No ayuda mucho a los protagonistas, pero bueno, son funcionales, hacen algo. Y el Wimner... O como sea que se pronuncie Que es este pájaro, este es genial Yo cuando lo vi No me puse a aplaudir Porque no me da la cara Pero estaba para aplaudir Porque era como un pato Digamos Al principio Parecía un pato que sale Y De la nada se convierte en un dragón gigante Porque pasa de pato A pez globo se infla, sube, se desinfla, dragón, y se lleva a Newt, eh, que había quedado inconsciente con la cría del killing, y bueno, la maleta con, con los demás animales, me encantó, y, y, y funcionar, o sea, genial, el animal, funcional, hizo algo, genial, todo genial, pero fueron estos, nada más, y después no hay más, de nuevo, como mencioné en el episodio anterior, ya no cuento a Pickett y a Teddy, que acá están geniales. o sea, De hecho en esta escena es como que Pickett se pone los anteojitos, arma todo este plan junto con Teddy, el Niffler, para que este animal los ayude a salir de ahí. Pickett está genial, está genial. De hecho, yo supongo que todas las personas que vieron la película notaron estas cositas, estos detalles de... Newt hablando, y por ahí la atención va a Newt a mirar a Newt, pero en el bolsillito está Pickett haciendo gestos, y se escucha el ruidito de, de Pickett hablando, que, que básicamente su idioma no se entiende, pero entendemos que está hablando, y es genial, es creo que en esta película supera a Jacob en cuanto a mi personaje favorito pero bueno, los animales fueron desapareciendo muy, muy de a poco tengo que ser justo, o sea, lo puse como algo nativo pero creo que acá eh, tiene un poquito más de protagonismo que en la anterior película pero... no no, no hay muchos, no... no terminan siendo tan importantes en la trama tienen su nivel de importancia, pero no tanto como el que creo que deberían tener. Otra cosa que no me gustó, y esto es bastante personal, pero bueno, puede que a muchas personas les haya pasado lo mismo, y es Grindelwald. No tengo nada contra Mats Mikkelsen, a mí me encanta como actor, pero yo siento que llenar los zapatos de lo que fue el Grindelwald de Johnny Depp, muy complicado, muy complicado. Eh, y más allá de eso, yo no sentí al mismo Grindelwald. No era, para mí, el mismo Grindelwald, sinceramente. Y eso fue más complicado porque fue como ver a otro personaje. Más allá de, de que era otro actor, estaba viendo a otro personaje. Eh, no muy distinto, digamos, pero estaba viendo a otro personaje. Eh, y tampoco estoy diciendo que sea peor que el otro Grindelwald, que me haya gustado menos. Pero estaba viendo a otro. Entonces es como que eso se me hizo un poco complicado. Y la verdad, teniendo en cuenta que estamos en el mundo mágico. Y que podrían justificarlo tranquilamente. No justificar en ningún momento. El cambio del aspecto de Rinderwald. De Johnny Depp a Matt Mikkelsen. Me molestó bastante. Porque si no estuviera la magia de por medio y fuera... Una película en la que, bueno, un actor o una actriz no puede seguir por X motivo. Está bien, todos nos hacemos los boludos y pensamos, ah, es el mismo personaje, listo. Aunque tenga otra cara. Es un pacto que ya lo tenemos en cuenta. Pero acá, más allá de que el pacto aplica, hagan una mención como, ah, esta nueva apariencia de Grindelwald. ¿Qué sé yo? Menciónenlo. No sé. Ni siquiera tiene el mismo color de pelo. Como que en la primera está bien que sea distinto porque se tenía que ocultar. Ahí está perfecto. Pero acá es como que. No sé, que, que diga, no, me, me cambié el aspecto porque. Me pintó, qué sé yo. Porque lo puede hacer, o sea, eso es lo peor. Es justificable en este universo. Pero nunca se hace una mención a eso. Y queda como en la nada. Como que tacharon completamente lo que pasó con Johnny Depp. Al punto de... Johnny Depp nunca participó en esta saga. Y no. O sea, participó. Y hay que hacerse cargo. O sea... Nada. Una mención Y ni siquiera la hicieron. Y sé que es un detalle bastante tonto. Pero... A mí... Eh, me importaba. <ríe> Qué sé yo. Y el final. Lo comenté un poquito antes. El final la verdad que... Queda... Como un final que parece ser... El final de esta saga, no la tercera de cinco películas. Así que no sé si lo hicieron así a propósito porque no saben si van a seguir. No sé si eh, era la idea. Y si era la idea, la verdad que le salió muy mal porque es un final raro, sinceramente. O sea, no está tan mal, pero es raro. Eh, entonces, como que. No sé, es un final muy parecido a la primera, porque también tiene la primera ese final feliz, si se quiere, más lindo, más agradable, pero era la primera película. Ya venimos de un aspecto bastante oscuro en la segunda, y volver a terminar así es como que dimos un paso para atrás, de alguna manera. No sé, no sé, no sé qué es lo que va a pasar con esta saga. Pero bueno, hubo cosas positivas más allá de que le estoy pegando mucho a esta película los efectos la verdad que muy bien, siguen siendo muy buenos eh, acá no marqué como algo negativo algunos efectos como si me pasó con las anteriores creo que esta vez los buenos efectos terminaron tapando a algunos que no están tan bien así que muy muy positivo eso y los animales siguen siendo los que más se destacan en eso la verdad que, nada puntazo puntazo porque si algo están haciendo bien es recrear a estas criaturas y la verdad que lo están haciendo de manera impecable de nuevo el diseño de producción, los vestuarios eh, además yendo a varias locaciones, eso impecable también impecable, o sea todo todo uh, todo genial los detalles en Bután en Hogwarts no recuerdo dónde más estaban pero todo muy muy bueno muy bueno la aparición de Hogwarts otra vez y además acá con un poquitito más de la banda sonora y vemos a alguien de Gryffindor jugando Quidditch eh, siento que es un recurso que eh, va a terminar cansando si lo siguen utilizando y si siguen haciendo estas películas pero bueno, qué les voy a decir, o sea me encanta me encanta ver eso en el cine y se disfruta, o sea es así, ese es ese fanservice que, que está bueno y además eh, como dije en el episodio anterior, no no es que abusan de eso, aparece un cachito y y ya está y la verdad que está bien, es algo que, que me gustó que, que disfruté de la película y los personajes la verdad que están bien, en general están bien todos, la verdad no puedo ir en contra de eso, destacando nuevamente Jacob, Teddy y Pickett, y creo que esta vez Pickett fue el mejor, <risa> realmente quiero Funko Pop de Pickett, no sé si hay, sí creo que hay, va no sé si sacaron de esta película pero debe haber... Quiero el de esta película. Porque recuerdo que para los crímenes de Grindelwald había... Del Niffler de Teddy con los bebés. Que creo que eran los bebés de Teddy. Que eran geniales. Eso también los quiero. Piglet en esta película... Se lleva el premio... Al mejor personaje. Y nada, hasta acá... No voy a extenderme mucho más porque ya... Todo lo que dije que en su mayoría era... Todo negativo. Lo mencioné. Y... Para complementar un poco más, hay una reseña escrita en el feed, así que pueden ir a verla. Como hago siempre cuando hablo de algo acá en el podcast y también escribo sobre eso en el feed, les dejo el link acá en la descripción. Atacar mi reseña de Fantastic Beast, The Secrets of Dumbledore. Mi calificación es de 6.5 sobre 10. Ojalá terminen bien con esta saga porque la verdad que bajó bastante desde la primera y siento firmemente que ya debería terminar, la verdad, y nada, ojalá lo hagan bien, ojalá terminen bien con esta saga, nada más que decir. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer, también en YouTube, donde encuentran todos los episodios subidos al canal en formato de video, me pueden seguir en mi Instagram personal, donde van a encontrar varias reseñas, es arroba panchamracum, en Letterboxd y en Medium, como se verá el guido. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.